destacar también que Diego Armando Maradona expresó su solidaridad al pueblo de Venezuela y manifestó que se encuentra muy feliz de estar aquí en este acto que se realiza en el Estadio Brígido y de Arte de Caracas y los deportistas de venezolanos han manifestado que apoyan la enmienda ya que por los múltiples logros deportivos que en materia de deportiva se han desarrollado en la última década ...entre los cuales destaca las reivindicaciones que han tenido los atletas... Eh, ...también se ha creado una universidad iberoamericana del deporte... ...la cual está ubicada en la ciudad de San Carlos, Estado Cogedes... ...y su objetivo es capacitar profesionalmente de manera gratuita... ...a futuros entrenadores, profesores y dirigentes del mundo deportivo los cuales se forman a través de un exigente pensum de estudios en medio de una agradable infraestructura que se adecua a las diversas disciplinas deportivas y precisamente en materia de infraestructura destaca la creación, recuperación y modernización de miles de escenarios deportivos a lo largo y ancho del país entre los que destaca la creación de estadios monumentales y majestuosos para la realización de la Copa América Venezuela 2007 la cual se convirtió en la mejor organizada en la historia del fútbol también se han construido una serie de complejos deportivos sobre diversos puntos del país para celebrar los Juegos Nacionales y desarrollar el deporte en las diversas regiones de nuestra geografía. En materia de medallas, les podemos comentar que en los últimos ocho años, correspondientes a los dos últimos ciclos olímpicos, se cosecharon 2.034 medallas, lo que supera el número de preseas obtenidas por Venezuela en el siglo XX por lo que el tricolor venezolano ha quedado muy bien parado en los diferentes escenarios deportivos. En materia científico-deportiva se han fundado laboratorios de biomecánica y se han creado numerosos centros de ciencias aplicadas al deporte en todo el país, en todo el país en donde trabajan más de 150 médicos quienes instruyen a los preparadores en nuevas metodologías de entrenamiento. También se han firmado más de 30 convenios internacionales que permiten que técnicos chinos, cubanos, rusos, argentinos, yugoslavos, búlgaros y canadienses trabajen con las selecciones nacionales y así transmitan conocimientos a los entrenadores venezolanos. Además, ahora contamos con una reserva deportiva de 150.000 niños y niñas que provienen de unidades de desarrollo de talento deportivo que detecta los talentos de los Juegos Nacionales Escolares, lo que se traduce en medallas futuras para el país. También otro logro... En estos últimos años en la creación de la misión barra dentro deportivo que incrementa el nivel competitivo y las actividades de recreación en las barriadas venezolanas. Bueno, ahora vamos a escuchar al grupo Madera que se encuentra aquí en el estadio Frígilis Iriarte de Caracas. En espera, por supuesto, del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez. nuestro ilustre este armando maradona gracias por venir a la directiva del pesup eh, al miembro de comando nacional simón bolívar voceros y voceras de los comités deportivos por el sí compañeros deportivos todos los atletas paralímpicos y olímpicos Trabajadores y trabajadoras del Ministerio para el Poder Popular para el Deporte Público General. Gracias, Presidente, por el apoyo a los atletas con discapacidad y convencional. Yo sé que con la enmienda continuará el apoyo a todos los atletas en general. Continuará la masificación deportiva, implementando así los planes de rescate a niños, niñas y adolescentes del país con la práctica deportiva, que a futuro serán la generación deportiva de oro y harán sonar el himno nacional de Venezuela en eventos tan importantes eh, oficiales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Gracias a nuestro presidente Hugo Chávez. Me siento muy orgullosa de haber traído la primera medalla de oro este, en tan importante cita en estos primeros 10 años. Sé que con el apoyo de nuestro presidente seguirán viniendo muchos más triunfos. Y recuerden, el triunfo no solo son para los que lo piensan, sino para el que los lucha y los logra. No, no nos pongamos límites. Muchas gracias. Ahora quiero invitar a nuestro querido y amado presidente a juramentarnos a los comités de deportivos por el sí. Llamamos a, a nuestro ilustre Armando Maradona. Naomi. ¿cómo? Hola. De oro olímpica, medalla de oro olímpica, judo.